Sé que, si no estás amigado, yeah. sé que la paciencia se agota Y fuiste clara en lo que pusiste en esa nota Que el amor se acabó, todo lo que se vivió Que ya tu vida era otra y yo Por miedo a perderte te mentí par de veces Acepto también que cometí estupideces Confianza mate bebé, yo y hoy me arrepiento Escúchame, mi amor llevo tres días sufriendo igual yo como un boomerang me voy y vuelvo Te confieso mujer yo me perdí en tu cuerpo Como un rompecabezas se me va la vida Y no encuentro esa pieza Yo como un boomerang me voy y vuelvo se me va la vida y no encuentro esa pieza Es bien difícil, complicado, wow. seguir si no estás a mi lado, yeah Mi amor por ti yo nunca lo he negado y todas las fotos aún no las he borrado, baby Te están brillando los ojitos, no lo niegues te sigue gustando el negrito Con una canción para bailar la pegadito, si me vete te robo un besito, yeah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 tres días sufriendo y igual wow, yo como un bombero me voy y vuelvo te confieso a mujer yo me perdí en tu cuerpo como un rompecabezas se me va la vida y no encuentro esa pieza yo como un boomero me voy y vuelvo te confieso mi amor yo me perdí en tu cuerpo como un rompecabezas se me va la vida y no encuentro esa pieza como tu Cabeza, que yo no puedo resolver Porque le pasa fiesta Otra